Creo yo. Ya estamos aquí, ya estamos cotorreando con Humberto Aguilar Coronado. Hay mucho de qué hablar en el tema, no solo de acción nacional, sino a nivel nacional en cuanto a las alianzas. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Pese espere. al número de trabajo, a la chamba que tienes encima, pero te veo como. Bien, sí, hasta, porque... hasta chapilladito. Sí, pues el calor chapas naturales naturalitas <risa> naturales sí. a ver eh, <coughs> a ver tigre pues, ahora sí que por dónde empezamos hay mucho mucho de qué platicar no encima de, de, de la mesa y de las próximas acciones que tienen que tomar tanto el partido el pan como también con sus aliados a ver eh, número uno después de pues que salieron prácticamente revitalizados con esta eh, re, reforma energética que, bueno, eh, se vio que la alianza sí funciona. O sea, ahí fue como que constataron los tres partidos que sí puede funcionar y también me decías, fuera del aire, que el, incluso el discurso de Movimiento Ciudadano también está cambiando. Es decir, de decir, yo juego solo y me vale, yo voy acá... Si sí pudiera ver, Dante eh, eh, ya dio, ¿no? Como que, este, este, como, guiño, eh, guiño exacto, está cerrada de ojo, como para poder eh, hacer algo con la alianza, incluirse en esta alianza. A ver, ¿tú cómo ves las cosas? Porque ya el 2024 ya llegó, ya está aquí. No, y, y cualquier cosa que pase, ya hay lecturas políticas. Tan solo en el de Suile ya hubo un montón de lecturas políticas, y que sí, que, que Nacho Mier va a ser, y que bueno, no, ya ya ya ya la verdad es que no se sabe. Pero desde la tribuna en donde tú estás, en donde tienes interacción, tanto en un PAN nacional, que eso es importante, y también con un PAN aldeano, al estar aquí, este bueno, ganando el Distrito 10, ta, ta, ta, ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu lectura de estas alianzas? Pues mira, mi querida Erika, yo creo que el primer paso que se tenía que dar se dio justamente el 17 de abril con la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Eh, había muchos que no estaban tan confiados en que pudiéramos sacar este resultado. Hubo otros que trabajamos porque así se diera y fue una muy buena sorpresa que PAN, PRI, PRB y Movimiento Ciudadano votáramos en el mismo sentido... ...y que Morena y sus partidos satélites no lograran sacar la mayoría uh -huh. constitucional requerida. No es el todo, ¿eh? porque todo el mundo dice, es que ya vamos directamente a la alianza. No, fue un primer paso, porque si este paso no se hubiera dado... ...ahorita los comentarios serían, la oposición está pulverizada, la oposición no tiene fuerza no tiene forma de contender aún con que se dio el resultado y se vio una oposición eh, fortalecida, unida pues hay encuestas que ubican todavía una preferencia no preferencia electoral, un eh, conocimiento muy importante del presidente de la república y una aprobación uh -huh. de uh -huh. las acciones de su gobierno y esto cree mucha gente que puede desilusionar a la oposición, yo creo que no yo creo que esos resultados que tiene el presidente son naturales y normales y en una encuesta hay un voto oculto terrible. Digo, a mí en el Distrito 10 hubo casas de encuestadoras que me dijeron que iba a perder por 15 puntos porcentuales. Sí, sí, o sea, hay un voto que no se manifiesta y hay mucha gente que sí está reclamando desde la sociedad civil que vayamos todos juntos, unidos y en la misma dirección. La oposición integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD y por el Movimiento Ciudadano y la sociedad civil que uh -huh. está siendo generadora de espacios de discusión, de espacios de participación ciudadana en donde la exigencia es esa. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ir juntos para hacer una verdadera opción de gobierno. Y el planteamiento que yo en lo personal y que se hace desde la propuesta electoral que presenta hoy el Partido Acción Nacional uh -huh. en voz de nuestro presidente es esa, es ir a un gobierno de coalición en donde participemos todos con un plan de gobierno previamente establecido que vayamos a una segunda vuelta electoral que cualquier ¡Órale! país democrático del mundo Ajá. será y que, por supuesto, se eh, tipifique, uh -huh. por ejemplo, como un motivo de nulidad de elección si se acredita que el uh -huh. dinero del narco se metió a las campañas electorales. Exacto. Esto es una innovación muy importante en la propuesta del Partido Acción Nacional que supera por mucho la propuesta que hizo uh -huh. el presidente, que simplemente se basa en tres cosas importantes. Una, el presidente dice que sean electos, eh, por el voto popular, los consejeros ciudadanos y los magistrados. Pues sí, pero dice que quienes lo proponen, 20 los propone el titular del Ejecutivo, uh -huh. él, claro. 20 los propone la Corte, ¿quién maneja la Corte? Él, y 20 los propone el Poder Legislativo. Pues ellos tienen mayoría en el Poder Legislativo. Entonces, es una trampa. El segundo punto que propone Andrés Manuel es que se les quite el financiamiento público para... Eh, actividades ordinarias a los partidos políticos. Esto fue una discusión de muchos años y se hizo precisamente para que el dinero de los particulares o el dinero de la baña no se metiera a los partidos políticos para que no tuvieran una influencia adicional. Y una tercera es precisamente que se le dé más eh, eh, quitándole este financiamiento público a ...ordinario a los partidos políticos, uh -huh. se abre esta posibilidad de que la delincuencia organizada sea la que decida. Uh -huh. No solamente el resultado electoral, sino la vida de los partidos políticos. Por eso nosotros nos oponemos a esa propuesta de reforma electoral del presidente, presentamos una alternativa y por supuesto que estamos trabajando cada quien en su esfera de competencia, en la construcción de esta alternativa. Creo que viste hace 15 días que se integró el Frente Cívico Poblano, uh -huh. en donde vino uh -huh. Madero, vino sí. Alves y Casa, vino Acosta Naranjo. Estamos en el mismo sentido, vamos a impulsar para que los partidos políticos se pongan de acuerdo, uh -huh. que la sociedad, política, sociedad civil se ponga de acuerdo y presentemos una opción ganadora para el 24. De acuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué más necesita esta alianza para que esté fortalecida? Eh, ¿Cuánto tiempo le darán a Movimiento Ciudadano como para que...? Porque esto ya se tiene que... Eh, vaya, si va a haber pacto, pues que sea ya, ¿no? O sea, se tiene que demostrar el cariño. Pues mira, mi propuesta es muy sencilla y muy transparente. A ver, PRI... Tú, hablemos de la presidencia de la República, que después mm -hmm. se puede, digamos que replicar en los diferentes claro, estados. Claro, es que es el efecto cascada. Exacto. Siempre. Entonces, a ver, tú, PRI, ¿a quién traes? Pues que Enrique de la Madrid, que es el mejor posicionado. Mm -hmm. Perfecto. ¿Y a qué mujer traes? Pues a Claudia Ruiz Macía. Perfecto. Ahí van dos. ¿Tú, Movimiento Ciudadano, a quién tienes? Pues que a Luis Donaldo Colosio. Perfecto. ¿Y mujer a quién traes? A Ivonne Ortega. Perfecto. Uh -huh. Tú, PRD, ¿a quién traes? Pues a Jesús Zambrano y a, este, pues a una mujer, ¿no? uh -huh. eh, Cualquier diputada puede ser este, Gaby Sodi, por ejemplo. Uh -huh. Tú, PAN, ¿a quién traes? Pues Ricardo Anaya es el mejor posicionado, perfecto. Pero ahorita trae un problema legal, que no puede no pisar está ni México. En el país. ¿Quién es el que sigue? Mauricio Curi, Mauricio Vila, o puede ¿no? ¿Y qué mujer es? Pues la mejor posicionada es Lili Telles. ok, ...tu sociedad civil... ...a quién traes... ...pues que a Lorenzo Córdoba... ...y qué mujer traes... ...pues a Susana Oresti... ...o Erika Rivera... ...por decir... ¿no? Uh -huh. ...entonces ya tienes 10 fórmulas... ...que en julio... ...les das el banderazo de salida... ...y les dices... ...nos vemos aquí... ...en julio del 23... ...cada quien haga su recorrido... ...su trabajo político... ...su convencimiento... ...etcétera... ...y en un año... ...levantamos una encuesta... ...con dos o tres eh, espejos... Y los cuatro, las cuatro, o dos y dos, o tres y uno que quedan, pasan al siguiente a la siguiente etapa. Está, oye, está muy padre. Y en diciembre, sí, esos cuatro, ya sea por encuesta o por eh, elecciones primarias, se decida quién es la o el candidato de la oposición. Y en eso todos vamos juntos a apoyarlo para la elección del 24 esta sería también una recomendación para los estados, incluyendo a Puebla, esta sería sí, una fórmula supuesto. para Puebla. Sí, sí, sí, por supuesto, o sea, aquí quién puede? A ver, ¿quién es el mejor posicionado? En su momento, será Lalo Rivera, será el Tigre, un hombre, en su momento, ¿quién será mujer? ¿Anatere, Genoveva o Augusta, no lo sé igual los otros partidos políticos ¿no? PRI, Blanca Alcalá eh, Jorge Estefan de Hombre mm -hmm. eh, Movimiento Ciudadano pues no sé aquí los cuadros pues locales Fernando Morales o sea, González, y así, se oye como el grillo o sea, o sea. Palomares, no sé, Ajá, explico. Sí, claro. que explico y entonces Ajá. que sea el mismo método de, de, uh -huh. de digamos para empezar a correr porque el otro día vi un vi un comentario creo que era de, de Joaquín López Dóriga ¿no? que decía que en el 21% en el 18 no, no, veía a la oposición tendida en la maca y que no se movía en el 18. Y que en el 24 ve la maca, pero no ve a nadie subido en la maca ni siquiera para estar dormido. Entonces hay que subirse a la maca y bajarse de la maca para ponerse a trabajar en una propuesta para que el programa de gobierno sea lo importante, que sea lo que nos una a todos para un gobierno de coalición, pero que la figura hombre o mujer, sea la que nos represente a todos. Y aquí, yo lo he dicho públicamente, la verdad es que los partidos políticos deben ser muy generosos en el momento de presenciar o decidir sobre esto. Augusta Díaz de Rivera, en días pasados, declaró que no estaría tampoco descabellado la posibilidad de que el candidato de la oposición no fuera militante del Partido de Acción Nacional. ¿eh? Uh -huh. Entonces sí. voy a renunciar al partido. No, o sea. <risa> pues, eh, todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Oye, y, y a ti te gustaría eso, por ejemplo. O sea, si estarían dispuestos, o sea, el PRI, el PAN, el, el movimiento que sean ciudadanos, sí, yo, sea un ciudadano. yo, yo, soy el principal promotor de eso. Pero también, claro, digo que puede ser del PAN. Uh -huh. Si el mejor posicionado en su momento es Lalo, bueno, pues que sea Lalo pero si uh -huh. no es Lalo ya hay otra posibilidad que pueda unir esfuerzos y lo uh -huh. mejor para la elección es que Lalo repita en la presidencia municipal porque va a sumar en el esfuerzo uh -huh. y uh -huh. que yo repita en el distrito 10 para sumar en el esfuerzo y que hay que hacerlo y hay que tener generosidad en la actuación precisamente para lograr el objetivo que nos estamos planteando es que estos señores ya se vayan de Palacio Nacional Ya. Y que también, eh, me imagino, que se vayan de acá de Casaguayo. Y que se vayan de Casaguayo, por supuesto. Sí, sí, sí. Oye, Evidentemente. Oye, a ver, sin embargo, eh, aquí la, la caballada de Morena ya salió desde el año pasado. Y se están dando con todo. ¿Cómo eh, eh, la alianza, no quiero preguntar solo por el PAN, sino cómo la alianza puede ganar el tiempo? Pues no <coughs> sé si perdido o bueno pero que ya tienen esa desventaja. ¿Cómo hacerlo? En política, los tiempos parecen ser más preocupantes para la comentocracia, para los que opinan y para los que escriben, que realmente para los dirigentes de los partidos y en candidatos. serio Sí, sí, sí. Eh, un resultado electoral es la suma de muchos factores, no nada más de cuándo arrancó el caballo uh -huh. en tiempo mucho atrás que el otro, ¿no? O sea, uh -huh. La verdad es que sí es importante ponerse de acuerdo desde ahora, pero tampoco está descabellado que en un año tengamos candidato, o en año y medio, ¿eh? uh -huh. el caso es que vayamos todos juntos. ¿eh? De acuerdo, año y medio candidato. ¡Híjole! En diciembre del 23 debemos tener nosotros ya candidato a la presidencia de la República y candidato a las gubernaturas de los estados. Uh -huh. De acuerdo. José Solar te está mandando saludos... Javier Martí Y Lalo Morales dice... Saludos, estimada Erika... Abrazo, mi estimado Tigre... Todos queremos ese planteamiento que se haga... O sea... ¿No? Ya... ¿No? Bien, ¿Ya? ya está permeando... Sí, eso. sí, sí... sí. <coughs> es lo que la sociedad nos está reclamando... Oigan... A ver... Los partidos políticos son... Instituciones que realmente estamos desprestigiadas... A ver... Nosotros venimos de un proceso interno... En donde... Fue desgastante. No, hombre, horrible. Hace 15 días tuvimos... A la fecha, todavía... Claro. No, no, sí. no se le aprueban la cuenta pública a la expresidenta del partido. Y luego la expresidenta del partido se dirige muy fuerte en contra de la presidenta. Y claro. que la camioneta... Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas deben quedar de lado en aras de conseguir el objetivo El objetivo común. Uh -huh. Hombre, pues nadie en el partido es monedita de oro. Pues uh -huh. Evidentemente... Cada quien tiene sus fans y cada quien tiene sus detractores, ¿no? Uh -huh. Pero creo que para lograr lo que queremos en el futuro, debemos de quitarnos esas eh, expresiones que nos polarizan, que nos hacen no coincidir en el momento en el que debemos de coincidir. De acuerdo. Eh, por ejemplo, este eh, estos dimes y diretes que, que ya van más que eso porque ya... Eh, Van a un, a un asunto legal Incluso eh, ¿Cómo podrían parar? Y si eh, Estos, estos <coughs> conflictos Pueden dañar a Acción Nacional o no es para tanto No, sí, evidentemente Porque la gente se da cuenta y dice oigan pues Si queremos quitar a estos señores Del Palacio Nacional Y ustedes están preocupándose Que si tiene uno camioneta nueva La presidenta del partido caray, hombre Yo haría una reflexión Ne ¿Se necesita una camioneta para recorrer el Estado? Evidentemente que sí. sí, pues sí yo recorrí el coincido. Estado cuando sí. mi precampaña gobernador y me acabé una camioneta, la senador. Ajá, senador ajá. Eh, a esa todavía no, <risa> <risa> eso todavía no sucede, pero... Bueno, recorrí esa. otra vez la, el Estado en la campaña del Senado uh -huh. de la República. Me acabé otra camioneta. Es que este Estado está realmente bien complicado recorrerlo. Sí, sí, 217 municipios no está tan fácil. Entonces, las vías de comunicación todavía no son las mejores. Hay lugares en donde el acceso debe de ser realmente complicado. Entonces, sí, sí se necesita. Ahora, ¿era el momento de comprarla? No lo sé, pues yo no me metí al tema de las finanzas. Pero uh -huh. sí creo que es importante resaltar también que hay una partida adicional para eh, el apoyo a los diferentes comités municipales. Explico, uh -huh. hay que meter todo. En el contexto, para que no se saque de contexto, o como dijera el presidente de la Cámara de Diputados, todo depende del contexto. Uh -huh. Sí, ¿no? por supuesto. Uh -huh. Ok, eh, Humberto Aguilar, en esta reforma electoral, que la mayoría de, ¿no? de los ciudadanos dicen, ¿y esto con qué se come? etcétera, eh, Ya nos explicaste, ¿no? grosso modo, uh -huh. cuál es el planteamiento del PAN y cuál es el planteamiento también del presidente. Eh, políticamente qué repercusión tendrá cómo tú lo ves que se pueda plantear porque también se comenta que eh, pues, Nacho Mier está haciendo su trabajo también ¿no? Y, y a nivel político que esto también le puede repercutir en otra palomita como para que sea el candidato a gobernador es como, como este en el billar, ¿no? De una, una bola pega otra y otra y otra y otra. A ver, eh, a, a lo que voy es a lo siguiente. Eh, ¿Cuáles eh, crees que sean las repercusiones una vez de que esté eh, en, el, en el Congreso planteado esta reforma electoral? ¿Y que pasa o no pasa? Nuevamente, eh, ¿se podrá plantear de que la Alianza Junta ¿no? Este, rechace esta reforma o ¿cuál ves la repercusión? ¿O no va a haber tal creo, la reforma eléctrica? Yo creo que ya se ha anunciado a que como está la reforma presentada por el presidente no tiene viabilidad política, no va a obtener los votos que se requieren en materia de la reforma constitucional pero esto también hace peligrar ...la propuesta del Partido Acción Nacional... ...que también es reforma constitucional... ...y que requiere las dos terceras partes de los votos... ...y que evidentemente no tenemos. Ajá. Entonces, el tema no se lo va a poder colgar a favor Nacho Mier... ...porque pues, la reforma eléctrica se la encargaron a él y fracasó... Sí. ...y a como va la reforma sí. electoral va por el mismo sentido. Si creen Ajá. que apareciendo una foto en el desfile del 5 de mayo, los ubica en una posición diferente, están muy mal. Uh -huh. ¿Por qué no fueron las diputados y los diputados del PAN? ¿O por qué no están en la foto? Uh -huh. Yo te lo respondo muy fácil, porque no nos invitaron. Hay tan, poco, tan poca cortesía política que los diputados federales no fuimos invitados. ¡Qué barbaridad! Entonces dices, oye, pues eso me parece que por, a ver, pero aquí, aquí andaba Noroña y aquí andaba sí. Clemente y aquí andan todos los de Morena. Habidos por a ver, ahí estaba. Pues qué lectura le da uno a que Noroña esté en el, uh -huh. en el desfile, pues ningún hombre pues, se coló y ya. Porque es pues sí, aquí en Puebla, que qué, qué, qué hacer Noroña, ¿no? Claro. Pues, a mí yo no fui porque no me invitaron y yo voy a donde wow. me invitan nada ¿Ya? más. Uf. Y no invitaron a Nateri, no invitaron a Genoveva, no invitaron a Carolina y no invitaron a Mario Riesta. Uh -huh. Somos cinco diputados federales del PAN por Puebla. Yo no sé si invitaron a Blanca y, o a, y a este a Lázaro. A Lázaro. No lo sé, que, pero a cómo están las cosas, yo creo que tampoco los invitaron. ¿no? De acuerdo. Oye... Eh... Hay una percepción en que eh, a nivel nacional, pues Morena, ¿no? Este, bueno, tiene una, mucha simpatía todavía, porque pues el presidente ahí está, muchos seguidores de, de AMLO, etcétera. Pero, ¿cómo ves a Puebla? Porque Puebla sí si es un estado que se cuece aparte. ¿eh? O sea, eh, tiene unas particularidades, es muy difícil descifrarla, incluso para los propios eh, estadistas, los propios eh, eh, empresas que eh, llevan a cabo estudios de opinión. O sea, Puebla es así como de, híjole, es muy complicado. Sin embargo, en donde tú te mueves, eh, tienes información de primera mano. ¿Cómo está eh, Morena en Puebla? Porque, eh, bueno, obviamente muchos de la 4T, por obvias razones, pues dicen, no, pues en Puebla. no, Puebla es este, morenista. Así como hace muchos años fue periodista, bueno, pues ahora es morenista porque bla, bla, bla. ¿Realmente tú cómo ves el panorama de Puebla, políticamente hablando, electoralmente hablando? Mira, a mí me parece que en Morena, pues están agarrando, pero hasta con la cubeta. Uh -huh. Digo, la verdad es que se ve claramente el juego de poder y es lógico, vienen eh, los momentos de las definiciones. Yo nunca me he metido en los partidos políticos que no es el mío, yo influyo y trato de hacer lo que se debe hacer en mi partido político, ellos que hagan lo suyo, pero evidentemente traen un desgaste en el ejercicio del poder que motivó a que Puebla Capital y seis de, las, de los principales municipios conurbados los ganáramos nosotros en uh -huh. el 2021 uh -huh. entonces todavía ya viene el ejercicio de gobierno de Lalo Rivera viene el ejercicio de gobierno de todos los alcaldes y la alcaldesa de San Pedro Cholula eso o nos desgasta a nosotros o nos va a dar un plus pero evidentemente tenemos que trabajar todos en unidad para lograr el objetivo común en tanto en Morena, pues todavía hay eh, resabios de luchas, esa lucha intestina que sirvió eh, para la elección del 2021. ¿no? Hay un grupo al interior de Morena que está tratando de denostar a los diputados del PAN y del PRI que no votamos a favor de la reforma eléctrica y hacen sus tendederos en las plazas públicas uh -huh. tratando de golpearnos a nosotros. A mí, que lo sigan haciendo. De verdad, que lean. ¿Estás en la... promoción? ¿tú? Pues que lean la constitución, <risa> nada más, hombre. Pero como no leen, no saben leer la no. constitución, pues evidentemente se ponen a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya, De acuerdo. Pero, ¿tú cómo ves a Morina? En cuanto o sea en cuanto a esta tendencia, ¿sí lo ves muy peligroso? Eh, ¿Va a estar muy reñido el 24, electoralmente hablando? Evidentemente es el partido en el poder. Y su soberbia llega a tal que un Fernández Noroña, un Jaime Bonilla que por cierto ya no regresa al Senado porque no. había violentado la ley y ya el, el, la sala regional nos dio la razón a nosotros que no puede regresar, pero bueno violentando la ley todos dicen que van a arrasarnos en las próximas elecciones de, de estos seis estados que tenemos ajá, eh, en el 5, el 5 ya de junio, junio ya. yo les dije en la tribuna eso se llama soberbia, y eso ustedes no lo pueden predecir, porque ni son brujos, ni son pitonizos, no tienen ni bola de cristal, uh -huh. y la verdad es que este, alucinar sobre el resultado electoral, mejor esperémonos y veamos qué, qué pasó. Nosotros evidentemente tenemos mucha eh, responsabilidad con ganar Aguascalientes, con ganar Durango, uh -huh. con ganar Tamaulipas con ganar en Hidalgo también, porque pues son elecciones bien complicadas, pero estamos haciendo nuestro esfuerzo, que ellos hagan lo suyo, que no se brinquen la ley, que no utilicen recursos públicos para las elecciones, para contender con piso parejo. ¿no? De acuerdo, entonces por lo que ahorita estás comentando, consideras de que si los alcaldes panistas, sobre todo los de la zona conurbada, porque ahí se concentra... Pues sí. si en Puebla es el 40%, ¿no? De la, una elección eh, al gobierno del Estado, pues toda la zona conurbada, ¿cuánto? Es como el 60%, ¿no? Me imagino, más o menos. por ahí un ¿no? 50 cachitos, sí. Eh, si hacen bien su chamba, entonces esto es el como el primer eh, ¿no? este paso para. Que puedan ganar la gubernatura, ¿qué más se necesita? No, bueno, se necesitan dar pasos, trabajar internamente, consolidar la estructura electoral, buscar a los liderazgos que no estaban participando, conseguir nuevos militantes en el partido. Afortunadamente ya se abrió el padrón electoral que estaba uh -huh. cerrado y el control uh -huh. del padrón era una causa de que se espantara la gente que se acercaba al partido, porque no veía posibilidades. Yo creo que en esta apertura que estamos buscando, uh -huh. la sociedad civil se va a interesar y a participar. Tú has de recordar, mi suplente es un, una persona de la sociedad civil, no tiene militancia partidista y trabajó intensamente conmigo durante la campaña, Morón y Pineda. Creo uh -huh. que eso lo debemos de replicar en todos lados. Uh -huh. De acuerdo. Entonces... Con, con esto, con esta apertura, ¿ok? ¿Qué otra cosa para no, poder garantizar? No nos puede garantizar. Un resultado electoral nos puede garantizar. Quien lo diga está equivocado. Acuérdate okay. que si viviera Rafael Moreno Valle, yo estoy seguro que él sería ya el precandidato sí. del PAN no, claro. a la presidencia de la República. Por supuesto. Bueno, no está Rafael Moreno Valle. No. Y con su muerte, desafortunada y la de Martérica vinieron a cambiar las cuestiones políticas no solamente en Puebla, sino también en México entonces, que nadie diga que está escrito todo y que nadie dé por hecho ya un resultado electoral falta mucho por construir de acuerdo eh, Francisco Castillo Montemayor nos está viendo ¿No? ¿No y eh, ajá, Adán Torres dice saludos, mi buen amigo Tigre pues muchísimas gracias Humberto Aguilar Coronado por estar en el... aquí en Los Conjurados. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias por sus anotaciones, por estarnos viendo. A ver, déjame ver si no se me fue alguno. Ah, no. Ah, este, Flor Sánchez, eh, Eduardo Chapo, Erika Chávez, Laura Cruz, nos están viendo. Eh, Pascual Oscar, ok. Y sí, ahí está. Ya pasé Muy todos bien. los saludos. Ahí están todos. Pase usted una excelente tarde. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados y pasa una excelente noche. Besitos. Bye. Hola, buen día. Soy la doctora Liray Somerville y estamos en la clínica Somerville Clinic of Beauty. Y en esta ocasión quiero platicarles brevemente porque mucho me han preguntado cómo se logran estos resultados que en este momento tú estás viendo en pantalla, cómo lograr un rejuvenecimiento facial completo como se les ve a ellas. Si ves, las dos son de diferentes edades eh, y algo que resalta mucho es que no cambiamos las facciones, no se ve diferente porque he escuchado muchas veces que les da miedo, no, no quiero botox, no quiero ácido hialurónico, no quiero hilos, me da miedo porque creen que pueden cambiar y se van a ver diferentes y no les va a gustar. Si ustedes ven en estas fotografías, la paciente simplemente se ve más joven, se le ve la piel hidratada, luminosa, bonita. De eso se trata, resaltar sus rasgos originales y que se vea más fresca. Eso es lo que estamos haciendo. En ambas eh, hicimos varios procedimientos. Yo sé que tú quisieras hacerte un solo procedimiento y que sea, eh, te dure por siempre, pero en esta ocasión lo que hicimos con ellas es primero que nada el Ultraformer 7D para detener la flacidez, células madre para regenerar el tejido, hilos eh, tensores para poder corregir el óvalo facial y en ambas pusimos ácido hialurónico, en una de ellas hicimos un perfilamiento de labios Espero que te guste, ven conmigo, busca siempre una, un profesional y yo aquí te puedo ofrecer una cita de valoración sin costo.